Patea profundo por el fila allá va el de la bola atrás, va el ex, la bola atrás, atrás, atrás. ¡Qué golpe! Cuadrangular de tres carreras para Brian Navarreto. El partido ahora 7 por 2. LTH Energía Confiable con su tecnología Power Frame. LTH Energía que no se detiene. Distribuye Grupo Cometa. Bueno, Navarrete... Prácticamente le pone la tapa al pomo, al partido, un hombre que...